Nosotros aplicamos la proporcionalidad de nutrientes que aportamos. Es 40 libras de maíz, 40 libras de sorbo forrajero o sorgo blanco. Eh, utilizamos también lo que es la proporcionalidad en un 5% de frijol caupí o frijol abono. Nosotros tratamos de utilizar todas las propiedades de los, de los nutrientes, incluso hasta la estivación de este el, el sorgo Eso se puede procesar en este tipo de maquinaria porque tiene diferentes tipos de cuchillas. Eso es lo que nos ayuda a obtener un poquito más de, de solidez y consistencia en lo que es la proteína, dándole un poquito más de peso a la proteína. Podemos ver una pequeña porción, una pequeña porción de lo que es en el guión y cómo va saliendo de manera granitada. Ya sale totalmente procesado lo que es en el guión. requiere un poco de tiempo y entonces ahora finalmente tenemos que estar elaborando aplicando la proporción de la proporción de agua bien vale posteriormente le echamos una proporción una proporción de maíz Aquí ya estamos viendo el proceso. Ahora procedemos a aplicar la sal. Aplicamos un 3% de sal blanca y aplicamos lo que son los minerales. Como los minerales son volátiles se tienen que aplicar en el momento y aquí ya tenemos una proporcionalidad, una premezcla en base de alimentación para el ganado menor y así nos queda el concentrado. y posteriormente procedemos y se lo aplicamos o se lo eh, proporcionamos a los animales. Posteriormente pasamos a lo que son los comederos o las bases de alimentación y aquí pueden ver cómo está ya el alimento procesado. Esto, en dependencia de la proporcionalidad de maíz que utilizamos, queda el color y el vigor. Y aquí ya tenemos la premezcla para la alimentación. y aquí ya lo podemos ver materializado el producto terminado de la base de alimentación que se le da al ganado menor. Cabe destacar que es algo muy importante es el horario en que se les proporciona la alimentación a ellos porque de esta manera es que ellos van a adquirir un peso adecuado conforme a la edad y a la proporcionalidad de la base de alimentación. En el caso de los lechones que tienen 60 días no se puede proporcionar más de 5 libras de alimento en el día.